Salve ser que pueda. Es un grito que cuela y que entra en las escuelas. Después queda lo que queda. El tiempo pasa y la vida cambia. El tiempo corre a gran velocidad. La vida se va quedando atrás y siempre prospera. Pero hacia atrás Y a pesar de que todo cambia A ello nos vamos conformando Y nosotros también vamos cambiando Paso a paso, unas veces corriendo Otras andando salve ser que pueda Es un grito que cuela y que entra en las escuelas después queda lo que queda en ese camino de la vida unos van cayendo otros quedan unos triunfan y otros esperan para algunos ni una primavera contra ese pesimismo qué hago yo Hago canciones de vida y amor Envío música por muchas razones Pretendo alegrar a los corazones Sálvese el que pueda Es un grito que cuela Y que entra en las escuelas Después queda lo que queda Sálvese el que pueda